Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR San Juan, WIPM Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy Buenas noches, Puerto Rico. Esperamos que hayan tenido un gran día y se preparen para el fin de semana. Les saluda José Figueroa y les doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Hoy es viernes 2 de septiembre del 2022 y estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha que serán certificados con la auditora Carmen Quiñones de la firma Auditores Aquino de Coldwell Farron Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica en nuestros estudios. Para este sábado, el Powerball tiene un premio de 148 millones de dólares. Aprovecha y juega Powerball, que ahora te da la oportunidad de añadir el doble play, donde tendrás doble oportunidad de ser millonario.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 por eso y muchas razones más, yo soy Lotería de esta manera. Le damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy y comenzamos con el sorteo de Pega 2. Adelante. Primer número. 9. Segundo número. 0. Los números ganadores en el Pega 2 son 9-0 en 90. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3. Adelante con el sorteo de Pega 3. Mucha suerte para todos. Primer número. 3. Segundo número. 2. Tercer número. 5. Los números ganadores en el Pega 3 son 3, 2, 5. El 325. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 4. Nuevamente, mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. 1. Segundo número. 7, tercer número, 6, y el cuarto y último número que completa el sorteo de Pega 4 para la noche de hoy es el 1. Los números ganadores en el Pega 4 son 1, 7, 6, 1, 17, 61. Ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante con el multiplicador.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 30. Tercer número. 21. El cuarto número es el 10. El quinto número es el 20. Y el vuelo calle es tanto como el número 8. Los números ganadores en el sorteo de la noche de hoy son 18, 30, 21, el 10. 20 Y el vuelo cash es el 8 Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha Que tiene un premio de 420 mil dólares Adelante con el sorteo, mucha suerte para todos Primer número 11 Segundo número 12 Tercer número, 6. Cuarto número, 15. Quinto número es el 7. El brocal de la doble revancha es tanto como el número 4. Los números ganadores, escuche bien: son 11, 12, 6, 15.